Hola gente, hola, hola, hola, ya mismo estamos, ya mismo estamos. En vivo, en vivo, en vivo. Hola gente, ¿cómo están? Avísennos si están ahí, por favor. Queremos saber si están ahí. Avísenos. Sí. sí, no sé. Estoy viendo también la transmisión acá, pero todavía no estoy. En ah, el ya, el. Sí. perfecto. ¿sí? sí, ya estamos. Así ya. Ya dijeron que sí. Yo no cacho nada. Ya. ¡Hola! Hola hola. Sí, <risa> Nos hola, hola, hola. Estamos nerviosos porque ustedes están al otro lado. Hola, ¿cómo están? <risa> <risa> <risa> Tenemos muchas cosas en que hablar este día y perdemos más bien disculpas porque no hemos tenido estas transmisiones constantes, eh, pero de ahora en adelante las vamos a hacer, porque ustedes no nos pidieron, ¿eh? Sí, además nos hace falta bueno. compartir con ustedes esa interacción, nos sí. encanta esa interacción por sí. favor escríbanos, avísenos si es que Cómo estamos con la transmisión, sí. si hay algún problema en sonido, lo que sí, sea. Sí, si dicen... se escucha bien, eh, si hace falta que nos acerquemos más, si nos acerquemos menos, díganos si están ahí, por favor. <risa> si nos acercamos más, se nos ven unas manos. Ahí está Shirley, <risa> hola Shirley. Gracias. Dejadnos a compartir ya, por favor, porque esta noche se viene una noche. ¿De De muchas cosas, pero, pero antes yo tengo que decir que no... Tenemos a Maya aquí, Maya la Santa, no está porque está con un poco de molestias de, de útero, uterina. <ríe> y no nos puede ni levantar de la cama. Le mandamos muchos besitos, muchos abrazos. Recupérate, Maya. Te queremos mucho, mucho y te extrañamos de acá. Pero la segunda cosa más importante también que quería decir que hace falta aquí es nuestros traguitos. No podemos seguir nada, pero. No Sí. ¿Tenemos copas? No tenemos. Eso que yo no. quería decir, tenemos copas, pero no tenemos Y Bueno, pero ¿sabes qué? A mí Ajá. me pasaron un dato, y Ajá. yo quiero llamar a mi pana, ultra pana, porque yo sin este, yo no, yo no puedo vivir. ¿Desde qué el... domicilio, no? Sí. <risa> ¿De qué se trata? Son licorierías a domicilio, por favor. Ustedes tienen que tener este contacto, es increíble. Yo sin esto, ya, ya, ya. ya ¿Para qué salir de casa, no? A las 2, 3 de la mañana, ¿para qué? Solo llamo directamente. Dejamos Así que... Picada. Ta, pues, <risa> si queremos vino, y si queremos vino, nos da vino. Nos da vino nos da exacto, vino. llamamos directamente, voy a llamarle, si quieres rom. Eh, también lo que sea, perfecto, lo que sea, lo que tú quieras, lo que tú deseas, lo que quieras tomar, él lo tiene. Servicios a domicilio, rom, 24 horas. Pero ahora voy a llamar a mi pana porque yo necesito, eh, necesito, necesito un poco de licor. Un poco de licor. <risa> Estamos con las copas vacías, necesitamos un poco de licor, por favor, por ya, favor. No. necesitamos, si no yo me quedo calladita <risa> <Yo no puedo. risa> Para, Nini ¿Qué fue, loco? <risa> ya llegué a la transmisión en vivo y no tengo nada de, ¿aló? ¿Hola? Hoy no contesté <risa> <¿Ya? risa> Es muy necesario que conteste <risa> cosa que no? Qué raro para. Sí, sí, de ninguna manera. ¿Quién entre contactos a rechazar? ¡Bingo! <risa> <Dijo. risa> Oye, no, en serio. Bueno. <risa> Yo creo que es el de internet Sí, es posible no llamar no llamar de llamar de de Pero bueno, mientras Elena <risa> Llama por el teléfono Yo creo que ya estoy sin necesidad de Esta... <risa> Esta noche vamos a tener varios temas De los cuales debatir Esperamos contar con su participación Vamos a hablar no, sobre bien, todo bien, de la gincana erótica, vamos a empezar a hablar sí. eh, lo que pasó, lo que se hizo, lo que no se hizo, sí. quienes estuvieron, quienes no estuvieron y se, se perdieron. La Fue erótica. no nos esperábamos. Eh, Ay, no, todavía no me conté. <risa> Esa participación de los concursantes fue increíble, realmente. ¿Sí? No. Eh, los juegos tenían ciertos niveles, es decir. Yo creo ¿tú? que tiene muchas pues, llamadas. Sí. Sí, yo creo, ¿no? Te rechaza la <risa> llamada. Ahí se sí le manda un mensaje. Hola. Ya ya, ya, ya, ya. Vuelve a llamar. Vuelve a llamar. Por si acaso algo me dice que esta vez te va a <risa> Aquí me no ahora, <risa> <Espérate>. ¡Quiero Ron! <risa> yo un es Ron. amigo Ron 24! 24 de las postas. Eh, ¡Para que vean! Creo que está full por eso mismo, no. Servicio a domicilio. Ron 24. <risa> y esperamos que nos conteste <risa> el Porque si no, no puedo seguir con esta transmisión. <risa> <risa> <risa> <risa> Bueno, ahí creo que. ¿Será que ni como ya conoce mi casa? Yo sí, creo que como ya, ya conoce. casa. Y además leí tu mensaje. Son... A ver. A ver, déjame ver. Elena mandó un mensaje pidiendo un poco de licor. Necesito. Como ves, estamos vacíos. Vino. Necesito, <risa> necesito. Necesito. Necesito, <risa> necesito ya. Que ya está en la puerta, dice guau. Wow, A ver. Ya, perfecto. Hola. ¿Llegó? <ríe> Otra vez, nos acaban de venir. Ya. <ríe> Están, <risa> Están, no, me sí, no, no, no, no. No, ve no, no, no, no, no, ¡Qué no, <ríe> <traes, ¿qué ríe> Reservado a Malvega, Argentina. Muchas gracias, cortesía de RON 24 horas de adosmicidio. ¡Qué te pasó! Gracias a suspenso, así no sé. No, estaba partiendo la matita por eso, no podía. Muy ¿Tienes algo para nosotros y para las chicas para este 8 de marzo que vamos a hacer algo Para el 8 bien? de marzo tengo un premio para la chica más la realidad la chica que sea más atrevida que bueno que gane el premio va a tener un combo un combo a domicilio mm. la botella que desee chévere sí, cortesía de Room 24 horas eh, nos va a regalar lo que es un premio a domicilio eh, en, ustedes al nombre de la, que vaya a participar en este evento 8 de marzo vamos a hacer unos juegos vamos a a chévere y uno de los juegos se va a llevar este premio cortesías de Room 24 horas premios a domicilio entonces, de eso pues, eh, muchas gracias, gracias por tu aporte, ahí está, ahí está. gracias por ayudarnos y pues para próxima, nos vemos el próximo lunes, espero que no te pierdas, ya sabes que es directivo aquí, calle número 54, no te pierdas, da tiro, regalando la vuelta, probando ahí la... Entonces, <risa> doblando la vuelta. Entonces, el miércoles a la chica que gane, le veo. Sí, eso. <risa> Muchas gracias, gracias por tu aporte, y gracias por tu colaboración. Muchas gracias, oh, RON24, Ron servicio a domicilio de licores, miren, nos han traído un maravilloso Malbec. ¿Y ahora Ay, ¿cómo, cómo destapamos ese, pues, no, no tengo idea. No tengo idea, pero producción. Tengo un ratito. Ellos van a solucionar. esto. Oye, nos dio un premio, ¿no? Nos dio un mega premio. Qué lindo, y el premio es porque porque eh, él eh, va a apoyarnos por ser el día más hermoso de la mujer, por el día de la mujer, nos va a apoyar y nos quiere. <risa> Esta transmisión me está gustando mucha risa, porque <risa> está peinando <risa> el vino, ¿no? <risa> bueno, la idea era que supieran que nuestro nuestro coso a domicilio está aquí al lado de nuestra puerta pero <risa> bueno, parece que no funcionó creo que se dieron cuenta de que estaba aquí al ladito <risa> no creo que sean ingenuos ¿no? el teléfono dónde, <risa> <era>? ¿Dónde estaba? <risa> y lo enseñamos tres veces tres veces ¿no? <risa> algo algo falló ya mejor. ya ya no hay cómo ya queríamos saber quiénes nomás están atrás eh, al otro lado eh, de las pantallas y necesitamos también que nos abran el vino, no, <risa> si no podemos... En México, sobre todo en estos <risa> momentos. <risa> Sufrimiento. Oye, ya, el regalo, cuéntame, ¿de qué se trata este regalo? No, ¿No este regalo, esto nos va a dar... Eh, o sea, la idea es que tú te vas a ganar con un juego que vamos a hacer, vamos a hacer este día y eh, eh, uh, Tú vas a poder llamar a domicilio y él te va a dar un combo que tiene aquí eh, seleccionado, que puede una botella de vino o algo a la preferencia de la casa. ¿Sí? ¿No? Uh -huh. Si lo la ganadora de un combo de rom, 24 horas, un combo. Entonces, perfecto. perfecto. Esto eh, lo, lo retiras cuando tú quieres. Aquí está el número telefónico. Y la idea es de eso, me gané esto. Y cuando quieras, pues le llamas y te va a dar un combo que ellos están preparando para que sea algo muy bonito y la pases súper chévere. Eso cortesías de Ron. Ah, vino, gracias. gracias. Te Queremos saber quiénes nomás están allá, por favor. ayúdenos a compartir el evento. Gracias. No pero ya tengo, ya tengo. Está bien. Está bien. Recházame. No, no. <ríe> eh? no, ¿no? ¿No? no. Después. Está bien. Después. Bueno. Okay. Hablando okay. de la gincana. Un poco de la gincana. Empezamos con la gincana. Sí. Eh, Ayúdanos también a compartir, por favor, el evento. Este necesitamos saber cómo imitar. Ya. Este, la chincana erótica la pasamos fenomenal, agradecemos mucho al apoyo y la colaboración de diario La Hora, el diario El Extra, que estuvieron ahí apoyándonos en este evento único que se hizo. Y a todos los 45 participantes que estuvieron con hermoso, nosotros, es increíble. Eh, yo me, me, me impresioné, yo realmente no pensé que iban a llegar un, a lo, que, a lo que pusimos en estos juegos, juegos que estuvieron picantes, juegos que estuvieron bastante atrevidos, juegos que si querías y si que tenías más puntos, pues lo podías hacer, pero la gente todos todo lo hicieron por los puntos, o sea, no había ningún problema, se decidieron y eso estoy muy contenta eh, por ustedes, por todos, porque el evento fue y funcionó bastante bien, se divirtieron todos y la pasaron bien. Lo que sí queremos como aclarar es que el día de la premiación también nos faltó eh, dos premios por mencionar. Uno que es a, a los solos, que a los solos no se les premió por, por su participación, y también a la pareja, que, a una pareja que la que más se destacó, porque todos los eh, patrocinadores de CIA y del Giam, también patrocinador sobre todo son eh, Nudart, que nos dio una sesión de fotografías, decidió darle a una pareja, que se destacó más y que en su presencia pues, apoyaban a hacer la fotografía. En el punto de control de Nudar no había internet y no se iba a hacer la transmisión en vivo, sino solo las fotografías mismas que eh, el propietario de Nudar, Luis Castillo, mencionó que a cada uno se les va a dar estas fotos individuales eh, a, enviando a su correo electrónico personalizada. Se les va a enviar para no alterar ni enviar estas imágenes para todo el mundo, sino solo cada uno y eh, de las personas que participaron. Así que eh, estaremos mencionando más adelante el correo electrónico a donde pueden escribirse, pero de todas maneras es Nudar Luis Castillo. Ya también el número telefónico estaremos mencionando para que se comuniquen a todos los que participaron en la gincana erótica. Nudar ofrece. Y eso, tenemos aquí los nombres de las personas justamente que se ganaron. Ajá. Tenemos al premio por los solos a el ganador que cortesía de alta, tú nos da un tatuaje. Si ¿sí? es Andrés Galarza, Andrés Galarza, gracias por, por ser parte de este evento. Este dijiste, voy, me atrevo, aunque no tenga compañía, pues yo voy y lo hago. O sea, lo hiciste, hiciste todos los juegos, estuviste súper bien. Eh, te felicidades, atreviste, felicidades, felicidades, te mereces este tatuaje. Oye, para la gente que no estuvo, ese día de la Gincana teníamos tres solos. Sí. ¿Qué te... pensé ese día de la Gincana? Bueno, de tres solo, eh, una chica dijo, este, ¿sabes qué? Me gustaría ir sola, pero en realidad estaría bueno que vaya una pareja, no sé si por ahí. Y después eh, le preguntamos a otro chico que estaba ahí solo si querían ir como en conjunto y dijo, pues sí, chévere, y fueron los dos. Fueron un equipazo. No, ni no siquiera se, se conocían. Hicimos sí. todo el seguimiento en Facebook Live. Sin conocerse, realmente se veía como que simpatizaron bastante sí. bien, se desarrollaron sí. muy bien sí. los juegos sí. de pareja. Sí. Igual fue una cosa increíble. Sí. ¿eh? Y lo más eh, gracioso que me llamó la atención es que como yo tengo los WhatsApp de ustedes, chicos, este eh, uno de los concursantes de solos justamente yo vi su WhatsApp, su número... Su, su foto, y eran los dos concursando, sí. eran como todos juntos punto ah, y yo sí, lindo. Digo. Qué hermoso, porque se conocieron ahí, y parece que formaron un bonito lazo, ¿no? Sí, qué chévere es? esta aventura. Gracias por participar, justamente. Volvemos a mencionar a los ganadores de la chingada erótica, que olvidamos mencionar los premios, porque conste que pues, estuve ahí algo mal, y nadie me advirtió, sino hasta ahora que me dije, oye, pero faltó esto. Bueno, es para la pareja, cortesía de nud Art, esta sesión fotográfica sí le damos el premio a Andrés, Mel, no, ah, de pareja de pareja uh -huh. Melanie Spin y Andrés Oñate así que Melanie Spin y Andrés Oñate este, tenemos tu número telefónico tenemos también tu correo electrónico y te vamos a escribir de inmediatamente y mencionar eh, que tú eres el ganador Justamente ahí está Luis Castillo, gracias, gracias por estar con el contacto con nosotros. Hola. Él es eh, el propietario sí. eh, y creador fotográfico de Nude Art, entonces de él, cortesía de él, nos menciona esta sesión fotográfica a los ganadores Melanie Spin y Andrés Oñate. ¿Okay? ¿Cuál es el previo para ellos? Es una sesión fotográfica, los dos van a estar en, en compañía de este gran artista, Me harán, eh, prepararán una escenografía algo chévere acorde al gusto de ellos y... Y se llevarán una bonita imagen a su casa. ¿no? Y, y para las personas que no, que no pudieron estar en la Jin erótica, ¿en Dark se sí. realizó? ¿En eh, dónde se realizó esto? ¿Fue pues, uh -huh. en Capri? Sí, en el Capri. En el digamos, Capri. En el, ¿En el, el Capri, Capri, Capri estuvo. No, ahí estuvo, claro, estuvo en, New Dark, ahí estuvo en New y, Dark. Y eh, como por fallas técnicas no hubo transmisión en vivo, entonces solo se hicieron estas fotografías y a cada uno se les va a dar esta fotografía. Y si quieren, ahorita mismo se está transmitiendo, como estamos en esta transmisión y está el contacto también, está uh, el Castillo, Luis Castillo está conectado justamente para que ya se vayan conectando con él escribiendo directamente con él que él tiene sus fotografías y las va a enviar individualmente por correo electrónico. Allí en Capri se realizaron esta sesión de fotos que fue bastante interesante, no fueron unas uh -huh. fotos convencionales sino que lo que Luis utilizó uh -huh. era pintura que sí. Así es. entonces se aprovechó sí. el ambiente sí. del Capri en sí. una discoteca sí. y las luces halógenas, las luces sí. blancas del lugar lo que hacían era resplandecer las figuras que sí. realizaban en tu cuerpo Así. o en tu rostro. Uh -huh. Era realmente era un arte lindísimo. Estaba estaba bonito, estaba entretenido, sí, lastimosamente no tuvimos esa transmisión en vivo, pero la gente de ese punto de control tenía que pasarse a otro punto de control como era Fundación Equidad. Gracias, muchas gracias a Fundación Equidad por el apoyo, la gente llegaba, entraba al segundo piso, muy pocos conocían Fundación Equidad, sí, entonces y con esto llegaron a conocer a la organización y la lucha y el pro lo que hacen, todos ellos, es un grupo bastante eh, de apoyo, de ayuda y que siempre van hasta las 24 horas para, para apoyar justamente, ¿no? Para dar y educar eh, todo lo que con respecto a lo que es la, la, sociedad, la sexuales, diversidad social. Así es eso, este después de lo que era Fundación Equidad, tenían que irse a la discoteca Beach, la discoteca Beach, ¿en dónde quedaba? Le decía mi república era, era la más lejana, era la todo. más lejana, era más complicada de llegar, tenías más puntos y llegabas a este lugar y la idea era que acá o sea, ah no, me olvidé de mencionar que Fundación Equidad ¿qué es lo que hacía en Fundación Equidad? Eh, preguntas. respondías preguntas era exacto. como una suerte de acertijo sobre temas que tengan que ver con diversidad sexual con desmitificación de tabúes si Exacto. no sabías cuál era la respuesta, ellos te decían que Exacto. Entonces era Trindísimo. un punto bastante educativo, muy enriquecedor para todos. Luego justamente en la bici lo que era, era libera, liberarte, tal como ser tú misma. Entonces era eh, que tu pareja o los amigos o quienes estuviesen alrededor te ayudaran con ropa que tú te ponías ropa y te ibas, porque hay un escenario, hay una plataforma donde tú te subías y tenías que ir botando la ropa así como... como... sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, más, sé, no sé, no sé, no sé, no sacarte tu sé, tu, propia ropa. <risa> o tu ropa interior. Y que, que lo <risa> Iba, que la gente iba a ser un poco más cohibida en ese sentido, pero es un logro bastante alto porque esa es la lógica de la ginkana erótica mm -hmm. el poder experimentar y el no sentirte eh, como cohibido de ser y de mm -hmm. jugar, y estos son juegos concursos, realmente nadie te pone como una obligatoriedad de que tienes que cumplir tal juego tú ves el límite, eso era lo más lindo de la ginkana, sí. y la gente lo hizo la gente lo hizo, lo hizo de una manera picada, la gente lo hizo de una manera divertida realmente... El, el reto de los jueces fue ver qué grupo realmente tenía mucha más, sí. Actitud, sí. más actitud más de colaboración, más de ayuda, más de pasarla bien Fucha, eh, tenemos justamente aquí los nombres de los grupos que estuvieron y justamente yo quiero dar un abrazo, un saludo a la distancia porque es como que gracias a ustedes, gracias al apoyo, gracias a estar aquí, o sea, de, a, a creer en este evento, a creer en nosotros o sea, es que se hizo el evento, o sea por ustedes, es que y en conjunto obviamente de los patrocinadores, de las de las casas donde estuvimos, de casas locales como fue el Café Democrático, como fue tú como fue la Disco Beach, como fue Fundación Son locales Puntos de Condor, donde estuvimos, y nos ayudaron y nos apoyaron bastante. Entonces, eh, por aquí tengo yo a los grupos, a los dos grupos. Queremos dar un saludo y un abrazo, así, ya atrás, a, a, a internet, a Mario, a Antonila, Beren y Jaque que fue el grupo número uno que justamente eh, estuvieron en competencia a otro grupo eh, por, eh, coordinado por Pamela, Patricio, Viviana, Adriana y Adrián. Adrián. Ellos fueron los ganadores de este segundo grupo, fueron los ganadores de, de una suma de 100 dólares, que era lo que era de premio para los que en conjunto hicieran mmm, muchos, fueran muchos más atrevidos y apoyaran más de este tipo de cosas entonces eso, eh, estuvimos en, en este evento, la pasamos súper bien, y nuevamente agradecemos a nuestros patrocinadores de nuestro evento, como es Dart Tattoo, eh, Nudart, este, Clay Sion sin olvidar Clay Cienfong, justamente estuvo en Enisco Beach, eh, Condomanía. Bien. Condomanía, sin olvidar a Jorge, un abrazo, justamente este tipo de eventos no se hacen sin el apoyo de ustedes. Muchas, muchas, muchas gracias. Eso, para pasar a otro tema, este tenemos porque tenemos muchos temas más por hablar. ¿Mm? <risa> tenemos una invitada, uh -huh. tenemos una invitada, uh -huh. pero la producción nos tiene que pasar otra, otra copa porque esta mesa es para... Para pasar la interturia con una copa, o sea, decir, tenemos sí, no, invitada no, no, y tiene que estar la copa. No, igualdad. Pues, ¿no? perdón, no, no, no es posible. <risa> no se puede, pues. Queremos invitar a, a nuestro querido eh, escenario pequeño, corto, sencillo y humilde. Corto no es <risa> Este, <risa> a Jessie. Ella es eh, una de nuestros patrocinadores. Hola, ¡No! ¡No, Jessie. ¡Uh! Ella es una de nuestras patrocinadoras ella nos va a ayudar con lo que ella es. Tiene una peluquería, tiene lo que es un... Ahí está, muchas ¡Hola! Ella hace cambios de look, maquillaje, como podrán ver. <risa> lindo, lindo, ¿no? Sí, lindo, a ella, ella sí, cuando conoció el evento, el 8 de marzo que acabamos de hacer, ella dijo: de una les apoyo, chicas, y para que todos pasemos bien y la pasemos más a lo máximo, esto nos va a regalar una sesión, eh, foto, perdón, un cambio de look, eh, un, eh, con maquillaje, corte de pelo peinado. y es peinado. Eso. Preséntate, preséntate. <risa> bueno, yo soy Jessica, hola con todos. Le, también le aprovecho para invitarles a que visiten mi página que es Style Color by Jessica León y pues en el evento de, de este 8 de marzo a la chica que gane pues un concurso voy a regalar un premio que será un cambio de look totalmente gratis que incluye pintada de cabello, maquillaje y peinado. ¡Esa! Aquí está para que vean que no mentimos, no engañamos. No sé si se ve la pantalla esa, no sé. Sí, sí se ve. ¿Sí se ve? Sí. sí. sí, sí. sí, sí, sí. <ríe> ¿Listo? Eso. Gracias, gracias por este apoyo. Gracias por estar con nosotros. Y color por Jessica León. Ah. todo un cambio de look. Realmente sí. eh, incluye todo, ¿no? El, el, el peinado, ah, no, el maquillaje, el quinto, de cabello. O sea, cabello. Tú, me puedes, tú me llamas, o sea, la ganadora me llama, que pues, si yo tienes una fiesta el fin de semana y imagínate, te va pintada, maquillaje, peinado uh -huh. y te vas lista a la fiesta. Claro, es, es decir, uh -huh. la ganadora puede hacer uso de su premio en cualquier momento, en cualquier cuando quiera, no necesariamente después de que haya ganado, digamos, no, quiere no. no. Aprovecharlo para otro Aprovecha momento. para su evento especial que tenga y también les, les digo que pues yo trabajo a domicilio, así que si ven mi página ahí me contactan y todo eso. Qué bien, Jessica, cuéntanos, eh, ¿cuánto tiempo ya llevas haciendo esto? Bueno, de pintada de cabello ya llevo varios años eh, y ya pues ya yéndome a mi negocio ya voy más o menos por un año. Y ya, yeah, tengo mucha acogida porque yo más me especializo en lo que son colores fantasía. Está mucho. Qué lindo. Y si digamos que yo soy la ganadora, ¿tú me asesorarías para hacerme el corte de cabello o qué? tipo de color, porque es muy difícil elegir el color que te quede sí. bien, ¿sabes? una cosa es que te guste el color y otra cosa es que quizás no te quede bien no, o quizás no. no lo combines bien. Entonces, ¿tú asesorarías con ese tema, por ejemplo? Claro, sí, obviamente todo es con asesoramiento, porque si tú me dices que yo pongo verde y no te va a quedar, no te va a ir. claro, yo te pongo el verde, pues si no te queda, no, pues es con asesoramiento, entonces más o menos tú me das la idea de cómo quieres lucir, también depende mucho tu personalidad en este tipo de colores. Y pues yo te voy asesorando y te digo, no sabes que empecemos por tal color. Y, y si quieres ir subiendo a, a cosas más extravagantes, pues yo te voy guiando. Ah, perfecto. Es decir, que si quiero hacerme como un color de tinte, solo negro o algo tradicional, mm -hmm. igual tú me guiarías. Igual. O sea, no necesariamente tienen que ser colores fantasía No, no. puede ser lo que puedes. Perfecto. Qué bien, qué bien. Yo tengo otra pregunta. ¡Mmm! -hmm. Premios... Sí, ¿por qué las ah. van dirigidas a las mujeres? Porque justamente vamos a organizar un evento, un evento por el Día de la Mujer, este día miércoles 8 de marzo. Y vamos a divertirnos, vamos a... Sí, sabemos que hay que luchar, pero también hay que divertirnos y hay que disfrutar todo lo que hemos logrado, ¿sí? Y lo vamos a pasar en conjunto, toda, vamos a disfrutarlo al máximo. Este día, este, como... Patrocinadora también, como se une Jessy León, eh, también tenemos muchos otros patrocinadores que se unen también a este gran evento en apoyo y en, ¿cómo se dice? Darles como un premio a todas nosotras, a todas, eh, por este gran día. Estos patrocinadores tienen muchos, muchos premios, pero este evento me gustaría hablarles más adelante. Lo que sí me gustaría hablarles ahora es sobre el Día Internacional de la Mujer y sobre el paro que va a haber eh, el día, justamente, 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Chicos, ¿ustedes saben eh, por qué se hace este día o por qué no se hace? ¿Por qué se hace este día? ¿Saben? Bueno, es que realmente yo creo que es necesario que se realice, por ejemplo, este paro internacional por el uh -huh. Día de la Mujer porque hay muchos derechos que todavía están postergados y que no se, no se habla. Entonces, realmente yo creo que sí, uno empieza a romper muchos esquemas de, de, de, de machismo, por ejemplo, dentro de casa y con la vida de uno mismo, pero también creo que es importante que esto sea un, una cuestión de políticas públicas. Es decir, es de interés del Estado y, y se debería exigir, por ejemplo... Yo, desde mi visión personal, la despenalización del aborto, que es uno de los temas que se va a hablar por dentro de la marcha del de día Internacional. que a de... Exacto, bueno. y que vamos a estar bueno. allí porque nos atojamos a la marcha. Así es. Igual que se hable sobre la cuestión de la impunidad, eh, que tiene que ver con los femicidios, por ejemplo, uh -huh. y que justo ya estaba averiguando cuál es la diferencia entre el femicidio y el feminicidio. Y resulta que el femicidio sí, es padre. el asesinato a una mujer por su condición de ser mujer. Ah, mira y el feminicidio es la impunidad legal que existe. O sea, es decir, yo te mato a ti porque eres mujer. Porque simplemente... Y luego va esto a la, a la corte y a la legalidad y queda allí. O sea, simplemente no se hace no más se y un... no, te, no tienes una multa, no tienes una sanción por el feminicidio. Claro. Entonces, esa impunidad legal pasa a ser feminicidio. Es una categoría legal, por la impunidad. Wow. Entonces, está averiguando y realmente... Eh, hay muchas cosas que hay sí, que debatir. Que hay que, que luchar y que… Exacto. Sí, yo lo que quería también, por ejemplo, hay cosas muy sencillas, muy simples, del caso de una amiga que, que, que me quedó como aquí, es que, por ejemplo, ella quería tener su propio departamento y la gente, que los bancos, sí, este, pero está casada. No, no estoy casada, pero no le podemos dar un, un crédito. porque, Porque con qué va a pagar. ¿No? Uh -huh. Entonces es de eso, o sea, o sea, el hecho que seas mujer soltera, no tienes las posibilidades de, para poder hacerte este crédito, para poder tener otro, no, necesitas tener esta pareja, no. Y de esos hay muchos casos, yo de también eso. tuve una compañera que eh, Tal una luchito, vez que luchito. ella dio a luz de su uh -huh. de su primer hijo, ella decidió allí mismo en la maternidad decir que por favor le, le hagan, ¿cómo se llama? llama le la, la, la ligamenta. Que le, mm. eso que le hagan un ligamento mm. y le dijeron ya necesitamos la autorización de su esposo si no no pero es tu cuerpo y a la final el esposo no accedió no quiso y no le hicieron un ligamento what pero ella ¿De ya de decidió hecho? no tener ella quería tener un hijo entonces realmente hay, hay muchas cosas por seguir producción muy, mucha, necesitamos mucha el, car el cargador aquí en el computador pues en algún momento se puede apagar la computadora y es la que no da perdón Me siento que te siento. Vamos a brindar, vamos a brindar por nosotros Porque nos merecemos esto y más Gracias por compartir, gracias por Licores a domicilio Gracias, 24 24 Licores a domicilio ¿Y saben cuál es el número de teléfono de los licores a domicilio? Sí, tienen que llamar al 098-457-3463 Ya lo vamos a colocar acá en el... En las descripciones del número telefónico para cualquier cosa, él está, ya saben, 24 horas. No sí. Me yeah. vayas a regar el vino porque ahí sí. No, no, no, no. La otra no semana. Mucho yo no, no me digas. No me digas. <risa> Cierto fue esa de Queremos mencionar, Luis Castillo nos dice, ahí está el correo electrónico para que se comuniquen a todos los que participaron en la gincana erótica y pasaron por el punto de nudar haciéndose estas fotografías, él ahí, las tiene ahí, ahí está, y él bien. les va a enviar individualmente. Hay que escribirle a luigi.nudar.com. así que ellos les van a dar. ¿Tú sabías de esta gincana erótica qué no. se hizo? Muy poco la gente donde no, no, no, no, no, no, no, no, Pero vices, si te hubieses enterado, ahora que ya sabes un poco más, ¿tú hubieses participado? No? Sí, sí. Les... ¿Crees que es divertido? Sí. sí la, la verdad, es... es muy divertido. La chincana se planteaba como... De hecho, desde el momento en que momento... nosotros lo pensábamos, nos resultaba muy divertido, demasiado sí. pícaro. Y no lo pensábamos como una cuestión única para parejas, sí. sino que realmente lo compartas en grupo. Así es. O sea, porque no tenía una onda así como del galanteo, sino más bien como de experimentar, de experimentar y ver hasta tu punto disfrutar. también. Tú puedes, ajá, a través de juegos, divertirte por ejemplo y como deshacerte un montón de prejuicios y de trabas mentales con uno mismo. Lo que hicieron en en Arta tú por ejemplo. Me encantó Artatú Santiago Terán, un abrazo. Ellos Allá. hicieron algo eh, único, estuvo ahí una, ¿cómo se llama? Un columpio tántrico, y en el columpio tántrico tenías que imaginar, si vas solo, que estabas con alguien y una posición, creabas una posición ahí imaginando que estabas con alguien. Si estabas con pareja, con la pareja, si estabas con los grupos, pues los cinco hacían o los cuatro hacían una posición erótica, y te daban puntos de extra si lo hacías en ropa. Todos lo <risa> hicieron, ¿sí? ¿Todo todos lo hicieron, hicieron. Todos, todos, ¿no? Se quedaron, bueno, se quedaron en calzón porque no podíamos transmitir en Facebook. <risa> ni... ¿Qué podíamos? No, se podía porque ya Facebook te corta. Ah, en serio. Si ven un pocho ahí, cortan. <risa> <risa> bueno, igual, igual, no lo hicieron. Cortan, cortan, cortan. No, no cortan. Qué peligro. <risa> Este queremos dar ahí está Hernán Francisco Arellana Montero. Saluda a Luchín. Public <risa> Luchín. <risa> PubliWeb Alex, chévere programa. Gracias. Un abrazo ahí al Alex. comparta, compartan. Que estamos así tratando de que esto salga. Justamente, este, ¿por qué más se hace este Día Internacional? en eh, pro de la mujer, ¿por qué creen que, que, que más hay que luchar, o sea, qué más no se ha luchado? O sea. Los organizadores, eh, más bien los creadores de, de la marcha. el evento, Ajá. acá a nivel local en el país, son la gente de ni una menos. Mm. Entonces, es precisamente para ya erradicar los casos de violencia extrema y de violencia contra las mujeres. Sobre todo. Sí, se han visto muchísimos casos uh -huh. y son varios los países que forman parte de la marcha internacional. Son cerca de 35 países que forman parte de la marcha internacional. Y me parece que es bueno. un logro muy importante. Entre Super. ellos está Estados Unidos, ¿no? Así. Y es bien importante eso Mirá. porque, mire que está ahora en el poder. Claro, Entonces, tomando sí en Sí se debate mucho los derechos de las mujeres allí. Es verdad. Entonces, sí es muy importante. Es muy importante. muy muy importantes de mucha relevancia para, para nosotros como sociedad. Uh -huh. Y ustedes saben por qué históric, históricamente, ¿por qué es que se coloca este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer? No, ¿por qué? Porque un día, como hoy, en una fábrica hubo un incendio, uh -huh. ¿sí? y murieron muchas mujeres encerradas ahí, no pudieron salir, entonces fueron, fue una situación muy fea, muy, muy, muy catástrofe, la gente comenzó como, ¿cómo es posible? Eh, lo que pasa es que siempre se ha, o sea, yo creo que desde el inicio ha visto a la mujer como una... Eh, ¿cómo se obra de mano barata. Uh -huh, ¿Sí? mano de barata entonces... Sí. a los niños también, ¿no? entonces eh, en ese instante mucho más, en esos años mucho más, ahora se está tratando de luchar por una igualdad, ¿no? Y de Pero, todas maneras te siguen preguntando si tienes hijos sí, para contratarte. para contratarte, se ajá. Se, sigue, sí, sí, se, se eso, sigue realizando eso, es increíble. Es todo una... Con, con los trabajos yo tengo un tema también, o sea, no deberían en los trabajos, o sea, por tu piel, por cómo eres, por cómo te vistes, o sea, porque cómo estás físicamente... O por tu religión o por tu tendencia sexual, eh, eh, como escoger para un trabajo, ¿sabes? debería ser por tu cualidad, por lo que realmente eres, para tu, tu, tu capacidad, capacidad. intelectual, ¿No es cierto? eso. Entonces, eh, con mi pareja hablábamos, decíamos, no, lo que debería hacer es, mm, sin ninguna foto ni nada por el estilo, con un código, ¿no? Con un código donde de ahí diga. Código tal, número cero, no sé qué. ¿Y por qué tienes que poner la hoja? Para eh, la, la foto en la hoja. Mm. Es que no tiene sentido. Yo soy fiel creyente que eso no tiene sentido. Porque al final igual te van a hacer una entrevista. Mm. Y entonces no. Ajá, o sea, si sí, realmente es como muy para dar al morbo. Así a ver qué, quién es esta persona y cómo se ve esta y persona. Y hay un prejuicio, ya hay un juicio en la imagen y no sabes tras de esa imagen qué tipo de persona es y ya estás dimitiendo un juicio y tal vez probablemente esta persona te sea muy útil en la empresa, en el trabajo, en la organización, en, en donde sea. Entonces ya tenemos un juicio y eso debemos romper, tenemos que, que eliminarlo de nuestras cabezas. Y por eso, justamente hablando del trabajo, en ese sentido, esa lucha, yo creo que no solamente para las mujeres, sino para todos, para sí. todos. Eh, ahora hay otro punto de debate que eh, es el que, por ejemplo, el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, hay un debate en el que, bueno, no deberíamos festejar, pero yo creo realmente que sí es un festejo porque es nuestro empoderamiento, es sí. la lucha de la mujer continua y que así sigue es. empoderando día a día y que seguimos construyendo, deconstruyendo primero todo lo que nos dijeron que, Exacto, que, desconstruyendo. que es... Porque realmente seguimos viviendo una sociedad en la que es Machista, terrible esa mujer. Es terrible, es qué pena que es, es ajá, ¿no? No, no nació hombrecito, entonces de primogénito. Claro, y, cosas así, y, ajá. y la mujer ya está direccionada a hacer una, una, una, una, una un, cierto, cierto un cierto oficio que es el hogar, ¿no? El hogareño ¿no? el de limpiar, planchar, eh, arreglar, cuidar a tus hermanos eh, y luego procrear sí, y procrear, sí. procrear. Sí. Eh, ese es como, <risa> y ser buena esposa y ser callada y no decir nada y, y ir a misa todos los días o sea, <risa> sí y, y, y todo, ser todo lo que la sociedad te dice y nunca ser lo que tú quieres ser nunca tienes de esa sí. fuerza, esa voluntad de decir, oye, ¿y cuándo tengo yo una decisión para conmigo? ¿Ah? ¿cuándo tengo yo? O sea, yo me acuerdo, chicas, para contarles una cosa, o sea, yo en, en mi caso, en un momento eh, pasé una situación en la que yo ya no aguanté más en mi hogar y tuve que, que salir porque era un, una especie de, de, de explotación, o sea, por ser hija mayor, en ese momento mi mamá no estaba en casa, fue, y estaba mi papá, mis dos hermanos, éramos los cuatro y como hermana mayor pasé de ser de hija a madre, y apoyando en la casa económicamente, no solamente eso, en todo. Y, y todo el rol por ser mujer era eso, mantener la casa, guiar, con, con, o sea, no sé. Y dentro de, como es, como es implantado esa construcción sí, ¿no? de, porque eres hija, aceptaste? hija mayor, lo, lo acepté, lo asumí. Y de hecho dije, me puse la capa como Superman, dije yo lo hago y lo voy a hacer mejor que hasta uh -huh. de mi mamá, ¿no? Uh -huh. Entonces decía. Y después con el tiempo, pucha, el, mis papás, mis hermanas, mis hermanos, pues no, no, no, no dieron el valor de, de, de todo ese trabajo y después pensé y dije y yo ¿Qué estoy yo Pero haciendo por mí, Pero yo estaba dando el tiempo para con ellos y ellos no me aceptaron. No importa qué más es que sí es que tiene que... razón porque la sociedad sí nos dice que nunca debemos pensar en nosotros porque entonces somos egoístas. Exacto, no somos buenos amigos, no somos, no somos y, en, y es así con todas las personas. Pero en especial con las mujeres. O sea, las mujeres no podemos pensar en nosotros. Mm. Siempre estamos pensando en todo el mundo menos en nosotros. Así es. Y entonces eres una mala persona. Así y es. realmente no es así. No. O sea, realmente tenemos que aprender a ser libres y autónomas. Así es. O sea, y, y es así. Por eso es que es tenemos cuerpo, que empezar a construirlo. Exacto. Es nuestro cuerpo. Es nuestra decisión. Hacemos lo que queramos. O sea, no importa. por ejemplo. ¿Qué pasa cuando pues salimos a la calle con un vest una vestimenta que no sea sé, cómoda? Que, que para mí, por ejemplo, hay momentos donde está mucho calor y me quiero poner un vestido más tranquilo, ¿no? Pero ¿qué pasa en la calle? El que menos, oye, en si cuánto. Y, y te ponen mal y te ponen yo, bueno, digo, pero pero yo no estoy tra haciendo esto para provocar, Lo estoy haciendo porque tengo calor y quiero salir de esta manera y no por ello estoy provocándote o queriendo salir contigo. O sea, ¿cuál es tu problema? O sea, yo tampoco te estoy diciendo a ti, eh, hoy estás vistiéndote así, me gusta, salgamos. No, nada que ver. Uh -huh. O sea, uh -huh. esto es, entonces hay que eliminar ese tipo de cosas, ¿no? ¿Qué les parece, chicas? Sí, o sea, que no te, piensan que por la vestimenta, vamos queremos llamar la atención, ser el punto de, de, de atención, pero no es así. O sea, queremos sentirnos, y a veces nos ha tocado dejar ciertos vestimentas, me ha pasado, porque las ventanas, los chores, no, no, sí. no, se puede poner. <risa> Porque sí. ya te regresan a ver que no, que mira ese rabo que tienes y todo. Y tal todo. vez sí, por ahí sí. también tu esposo o novio te dice, oye, te paraste más, mira cómo te dicen ahí. No, al contrario, es de ahí cuando tienes que darte cuenta de que no, que no te está apoyando, sino más bien haciendo todo lo contrario. Está a, apoyando a la sociedad, a que de esa manera tiene que ser así y no hay otra. No, o sea, somos nosotros libres de utilizar... Lo que queramos y queremos salir desnudas. Lo hacemos también. O sea, <risa> perdemos ¿no? o sea, el libre derecho de empezar a hacer nuestras búsquedas, ¿no? Y, y hay que salir desnudas, entonces también tenemos ese derecho de coger y decidir y, y formar parte, digamos, de alguna agrupación de nudismo. Y nadie tiene por qué decirte y que no, eres, sí, está padre. mal, así que dejes es. de ser... Es tu decisión, tú no así vas jalando a todos los demás. Es tu así. decisión y lo haces contigo. Y si otras personas también tienen curiosidad por aquello, entonces lo harán. Si así, no, es, así es. Pero no tienes por qué. Si no haces tú, no tienes por qué bloquear a los otros. Uh -huh. Lo mismo con los tatuajes. O sea, hay un juicio de sí. las mujeres que tienen... Yo no tengo tatuajes, pero hay mujeres que se ven hermosas con los tatuajes. y me quedan con una envidia terrible. Pero también sé que hay gente que por medio del tatuaje Uy, esa mujer, mirá, qué terrible, qué diabólica, o pandillera, o drogadita o dónde, qué... O qué dirán tus hijos. Claro, imagínate, cuando tenga hijos tus hijos? tenga hijos ¿Cómo te vas a ver? hermoso! Yo... cuando sea vieja a tu voy a ver verdad? ¡Hermoso! Hermoso, yo quiero verme así. ¡Sí! Había una viejita que tenía un tatuaje acá en la parte de atrás, eh, y era 18 años de, de ah. edad, y era como, tiene 85 y decía 18 años forever. Entonces era ¡Oh! Como, ¡Oh! Ay, qué lindo. hermoso, hay qué que lindo. ser así, chicas, hay que disfrutar la vida, chulla, vida, y por eso mismo, más adelante, vamos a estar hablando de este evento, 8 de marzo, por el Día de la Mujer, sí, vamos a salir a la manifestación, pero también vamos a divertirnos, porque hay que celebrar todo lo que hemos logrado hasta y queremos seguir luchando por más. El empoderamiento de nuestros cuerpos también. De uh -huh, uh -huh. nuestras libertades. Así es, ni santas ni presencias, libres y diversas. Saludamos a Luis Fernando Sandoval. ¡Hola! Que está ahí atrás de la pantalla, en su pantalla. Gracias por apoyarnos, gracias por estar al tanto. Por ti y por todos los que están ahí, vamos a pegar un traguito. Salud, chicas. salud, salud, salud. salud, salud. salud. Ay, ay, ya rompe, ya rompe las lampas. Ya no le den más. Soy uh, Es un reservado Malbec. Mm, gracias. Arrumbe 24 otra vez. Gracias, gracias, gracias. Yo siempre A Todos los lunes fijo. Estés o no estés. Ah, fijo. Me estaba poniendo al revés, perdón. Sí. Ya, sí, es el vino. Eso. Este, eso por el Día Internacional de la Mujer, este, el día miércoles, ya pasó mañana, pasó mañana chicas, va a haber esta marcha, no sé, tú sabes pues, dónde se empieza. Todavía están dialogando, sí. todavía se está pensando en dónde va a ser el punto de iniciación. ¿Y dónde se ha hecho normalmente? Se... ¿Por el arbolito, puede ser? Que se sí, en la, en la marcha de Ni Una Menos, sí, empezó. Sí. Ajá, se hizo mm. el parque el arbolito y fue sorprendente, nosotros mm. estuvimos allí con Elena sí. y esta el esposa, la cultura. Muchísima gente, mm. realmente muchísima mm. gente, muchísimas organizaciones, mm. mucho activismo. Ahí. Sí. Y no solamente de gente de organizaciones sí. sociales, sino gente, ciudadanos. Entonces era muy lindo realmente ver que las personas sí están conscientes de la, de la realidad, sí. de lo que está pasando con las mujeres. O sea, realmente hay violencia extrema en esto. Sí. Hay muchos casos de mujeres que son asesinadas precisamente por celos. Así es. Y, o y, golpeadas, matronadas. O la porque era mía o cosas ¿Por qué era esa. mía? <risa> esa, esa expresión me <risa> queda aquí grabada. Hace la... dos días salió la sí, noticia Sí, porque una mujer era la que mía. la asesinaron. Ajá, Y era su esposa y era porque él era. Y, Muy y él celoso. Y no, porque celoso. igual es mía, así que. Exacto. ¿Es mía de tu propiedad? ¿Qué te pasa, Pelu? conchudo de mierda, sí, sí, sí. Claro. me sale ahí lo argentino, viste, porque, no, <ríe> de... <ríe> claro, Ay, sí. qué terrible, sí, después eh, de esta marcha salió esta plataforma, eh, Facebook decía, eh, no nos callamos más, uh -huh. eh, vivas nos queremos, no, entonces se eh, hizo toda una bulla, es así, no, sí, el sí, Va a ser a las cuatro y media de la tarde, frente está yeah. la Fiscalía General del Estado. Perfecto. Para la gente que nos esté escuchando, si va a ser, quiere ser parte de la marcha, eh, va a empezar frente a la Fiscalía, perdón, General, del estado? general, del, estado general del, estado del estado, a las... A las cuatro de a la la 4 de la tarde, 12 de octubre y patria. Queda casi, casi diagonal a la Casa de la Cultura. Uh -huh. Esa es la referencia, uh -huh. diagonal a la Casa de la Cultura como cerquita de la Católica. ¿Y cuál será la trayectoria? Por dónde irán después, para que la Ay, gente... Va a, va a ser el plantón ahí. Ah, ya, listo. Va a ser el plantón 12 de octubre y patria, el plantón de eh, la marcha por el Día Internacional de la Mujer, ¿sí? Y después de la marcha, ¿qué hacemos? ¡DIVERTIRNOS! ¡Por nuestros triunfos! ¡La lucha! Sí. ¡Sí! ¡Hay que celebrar! ¡Hay que celebrar! Sí. Hay que celebrar. Oh, ¿Y, ¿Y qué hemos pensado marido. para celebrar? Porque nosotros siempre Yo no sé por qué no tenemos música, DJ música. ¿Por no bueno, tenemos música para estos momentos? No podemos poner música. esta bien, no queremos pero no podemos poner. ¿Por qué y necesitamos ¿y? celebración? ¿Dónde um. se inspira en estos temas? Ya. Este, sí, ese era uno de los puntos más por hablar. Este, Si están al otro lado, por favor también comenten, nos sí. algo alguna pregunta que quieran saber sobre eh, estos eventos que va a haber estos días, que va a, el día 8 de marzo a las 4 de la tarde, 12 de octubre, y Patia va a hacer la marcha, lo que es el plantón, o, eh, por el Día Internacional de la Mujer. Están todos cordialmente invitados. Entonces, bueno, llegó la hora de hablar de lo mejor, no mentira, lo que estamos organizando para esta eh, fecha Más Preguntas. Sí, vamos a marchar, pero también vamos a festejar. ¿No? Vamos a organizar un evento solo para nosotras, chicas, porque nos merecemos, porque ya es hora de disfrutar un evento así. Y además, porque ustedes me lo pidieron después de la gincana, mucha gente me dijo, oye, ¿y dónde consigo strippers? Oye, ¿qué hago? Oye, esto, hay lugares donde se puede ir a ver strippers, hay lo locales, clubs, sí, pero muy poco, o sea, no, pero no lo hacen bien, no lo sé, no todavía no hay, hay nada muchos de lugares de entretenimiento sí, masculino, no, masculino sobre todo, hay masculino no, no, y no, eso decía una amiga me decía eso justamente, ¿por qué no hay un club para mujeres? O sea, justamente en este un club solo para, y hablábamos con mi pareja y sondeando un poco entre las amistades decíamos, o sea, justamente esa pregunta y al parecer es porque la mujer no se atreve a salir si no es en compañía de así sea un hombre o una mujer, pero no sale sola, no sale solo porque quiero salir y quiero hacer algo por mi bienestar. Beneficio mío salir, y disfrutar un evento que para mí me parece algo genial y lo voy a pasar bien y sin necesidades estoy con o sin él. Entonces es como que tiene que estar mi marido todo el rato o tengo que pedirle permiso a mi marido para poder salir. No, señora, ese día le va a dejar a sus hijos con él Sí, y al día siguiente él va a preparar el desayuno. Es justo y necesario. Son 375 días del año... Me parece que uno podía hacer el desayuno, ¿o no? Ese puede ser el primer día de muchos que tienen que seguir, <risa> porque tiempos, es, es necesario que sean parece... compartidas las labores, ¿no? Por supuesto. O sea, no solo ese día. No ese puede... puede ser el primer día, pues, el, no, comienzo. Claro. Todos el comienzo. Ese sería no, el días Y de día, día ahí igual, combinado, un día él, un día usted, un Annie, día los hijos. Annie Lu dice, la mujer tiene un solo camino para superar al hombre, ser cada día más mujer. Mm. <risa> sí, bueno, sí sí, ¿Qué nos sí. pone sí. el la mujer, la mujer tiene un camino para superar al hombre Ser cada día más mujer, sí Más amorosa, más cariñosa, más más amor, más de todo Y sí, porque eso es lo que damos todo el rato Pero a veces damos mucho que ni nos damos cuenta Por, O sea, tengo un caso de una amiga Y bueno, siempre ha pasado eso A mí también me ha pasado De engancharme con alguien que, que creo que es la persona ideal para mí y en un momento las cosas no funcionan, terminamos y más adelante yo creo que podemos seguir, yo intento seguir en la lucha y estoy con esa idea en la cabeza de, de volver con mi pareja porque todavía tengo esperanzas, porque todavía... Y cuando menos te despensa, menos pensado, la otra persona ya está haciendo su vida con otra persona y todo, y tú te quedas con eso, ¿What? ¿qué pasó? Las cosas que... La, superaron de diferentes eh, niveles, ¿no? Entonces, pero también es hay mucho de la mujer, ¿no? Que se queda con eso y que lucha y que se queda con esa idea de que, pero, no sé, le di mucho tiempo. Yo creo que podemos seguir o no. O creen que estoy equivocada. Más sentimentales. Sí, no es cierto. ¿De ¿Cómo de lo aguantamos? Yo sé, sé. Yo, en lo personal, yo veía algo en él que no me gustaba y nos vemos. No sé. sí. No sé tampoco no, puedes aferrarte no, a quererle yo, cambiar, o sea, proyectar no, tus anhelos en no, no, la otra no. persona. ni la otra persona tiene derecho a de proyectar como el anhelo que tiene de alguien en vos. Uh -huh. o sea, no debería ser así, sino más bien, si se cachan y se llevan bien y se sienten a gusto, siento como son. Uh -huh. Creo que ahí va, porque uh -huh. si no, si estás proyectando tus pues, anhelos diciendo, yo esperaba yo que hagas esto, yo quería, ajá, realmente... Yo creo que sí, eso con sí, todo, o sea, tu con tus parejas, mamá. con tus amigos, ajá, o sea, estamos llenos de expectativas y yo creo que eso no está bien, no, o sea, uh -huh. más bien decir, oye, ¿qué te parece si es que vamos de paseo o lo que uh -huh. sea, en vez de esperar a que la otra persona tenga sí. la iniciativa? Porque al final tú eres la persona que le estás deseando en ese momento. Sí, porque a veces pensamos que lo, lo, en algún momento él tiene porque tiene que hacerlo, él no es brujo, señora, él no adivina, tenemos que hacerles nosotros el camino. La imaginación romántica la tenemos que poner nosotros. Le ponen la otra imaginación. Entonces, bueno, por justamente por esa imaginación que nosotras necesitamos, vamos a hacer este 8 de marzo desde las 7 de la noche hasta las 2 de la noche. Un gran evento. Vamos a tener el show continuo de Stripper chicas ¿A quiénes vamos a tener? ¿Qué van a hacer? Van a... Sí, yo decía, sí, por dios. dios. Estábamos esperando para esta, no, no. esta canción. Solo de acordarme. ¿Te acuerdas del casting? ¿Qué casting? ¿Qué casting, por favor? Dios ¿qué dios casting? No, qué increíble. Increíble. No, no, mentira. Son sí. rajaditas. <risa> son rojaditas. Ya se puso sorpresa. Son <risa> ah, <risa> Chicas, les tengo grandes sorpresas, por favor. Fue exquisita la selección y solo para ustedes. <risa> <risa> bueno, pues, para mis ojos dijeron eso. Es exquisito. Llegamos al, al, <risa> al concursante número 69. Ese era. Ese era. Y lo vamos a tener. Ese era. Ese 69. era. No falla. Por favor, no falla. No falla. No falla. Sea, lo que, no falla. <risa> ¿Listo? Listo. Listo. Te acuerdas y es como que ya. Ellos van a estar disfrutando de... ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué necesita más? Ah, dice producción. Vamos a... Jocelyn, aguántele chiquilla, ya sé que están tratando temas de la mujer, hablen de, las de la copa menstrual, tiene muchos beneficios y aún hay mujeres que no lo conocen. Besos y saludos desde Chile. Jocelyn, Ay, gracias. Gracias. Jocelyn. gracias por estar aquí, gracias por el apoyo, es una amiga, estuvo en casa. Y el año pasado, no, si sí, sí, no me acuerdo con el estuvo con nosotros <risa> el, el, el año anterior, ¿no es cierto? Todos nosotros la queremos muchísimo, se los extraña chiquillos, también desearles la mejor de la suerte, sí, la copa menstrual. Yo en lo personal no lo he probado, no he probado la, más, la, la ¿ah? sí más adelante vamos a hablar sobre las necesidades de las copas menstruales, pero no, para, para dar un poco yo no, yo no he usado la copa menstrual tengo que para saber cómo es la cuestión, ¿no? Que para decirles a todos, no sé, ustedes han probado la copa menstrual? Es que no. ¿Sabes qué no. es una copa menstrual? Sí. Sucede, no, ah, no bueno, proba. para todos los que no saben que es una copa menstrual Es un eh, tipo de... Copa, copa. Sí, pues sí, es una copa. Es, ¿Cómo se llama? Esa cosita donde pones el, el colador Con Un colador, sí Ajá, sí. se parece, tiene la sí. forma es sí. tipo, <risa> tiene la forma, pero chiquito Plástica, la dobla, de, de silicón Súper eh, higiénico, por supuesto Nada de... No tirrita no ni nada Esto se coloca por dentro de tus periodos y este retiene como la, los líquidos y todo lo que, que lo que baja no entonces <risa> todo, <risa> todo, todo, todo el flujo menstrual, menstrual ajá. ajá exacto entonces de esto después cuando ya eh, se siente como para lo sacas lo lavas y te vuelves a poner esto es así en vez de una toalla higiénica la copa menstrual más adelante en otros programas hablaremos más adelante de todos los hay lácteos. que probarlo pero yo sí quiero probar justamente quiero mucha curiosidad yo, yo lo voy a probar quiero probar igual las toallas sanitarias orgánicas Totalmente, sí, eso es sí. algo que sí quiero probar. Sí. La copa menstrual me llama la atención, pero algo que sí siento como que esa necesidad de probar es las toallas sanitarias orgánicas. Son, son, son las toallas sanitarias orgánicas. Porque, por ejemplo, estas sí no irritan como las toallas sanitarias normales, que son como, no te permiten la oxigenación, además de eso es como que tienen esta, esta cuestión de que te ponen cápsulas de olor y no sé qué, o sea, te están Mira. así como que haciendo sí. sentir... Pero bueno, está tú mismo del ciclo menstrual cuando no es que estás enferma, estás no, menstruando. ¿Sos ¿Sos de naturales? hecho, estás muy saludable. Si sí. estás menstruando, es muy, muy saludable. saludable. No, te, no te has embarazado. Mm. maravilla! <risa> <Qué> maravilla. <risa> <risa> es una cosa muy <risa> Buenas noticias. <risa> Vamos a ver, tenemos una pregunta, chicas. Luis Fernando Sandoval. Chicas, una pregunta, ¿me garantizan que mi esposa regrese ese día a casita? ¡Ah! ¿Por no qué sé. pensás que la vas a perder? A ver, ¿por qué pensás que la vas a perder por primero? Y puede ser que bien. no regresa a casita, puede ser que ustedes mm. se, se encuentren luego y se uh -huh. vayan por ahí, ¿no? Sí, sí. capaz de así claro. ya, mi amor. Uh. <risa> Hay un sí. montés por aquí al lado, ve dos por uno <risa> y, y, y los llevas a las otras chicas. <risa> <No>, claro. Mm. <risa> tarara, eso pronunció muy bien. <risa> Ella después <risa> del evento hará lo mismo que vio. ¿Cachas de asunto? <risa> claro, es que es el al lado es una mujer llena de Pensamiento claro, creativo, creativo. Ah, Va a llegar a ti así. Pero así como que, a ver, quiero Va a ser nota mental el... Movimiento curvilíneo de pelis, listo <risa> <risa> Para cuando llegue contigo a la casa Así, listo A ver mi amor, yo aprendí <risa> Así es yo creo que es de eso, chicos, esposos, novios allá, no tengan miedo, no sean inseguros, más bien, denles, den este regalo a ellos porque nos merecemos, o sea, lo merecen este día. Eh, más bien creo que al darles ustedes este premio a ellas, estarán haciéndoles entender que no tienen inseguridad, que quieren que la pasen bien, que la disfrutan y que no tienen ningún temor de que por ver, ojo, por ver cuerpos. Eh, es que ya muchas se van a trastornar van a <risa> dejar a sus hijos solos ya va a haber divorcio por Dios no nada que ver por favor ya pensemos un poquito para los hombres hay un montón de espacios recreativos igual siempre. eróticos espacios sexuales también entonces <risa> siempre en todos lados desde la publicidad la televisión los, los programas sí. de horario normal todo está saturado o sea, es, y no, no quiere decir que, que... No sé qué, que ¿qué relaciones van a deshacer, y dice, ¿Por qué estás está divorciado? ¿Qué te pasa? Esas chichis no se ven en la televisión. Ahora no, te pido el divorcio porque mis hijos. No, mentira. No, o no sea. vamos a pasar. Aparte, a ver, para decirles, van a estar como seis hombres, ¿ok? Y alrededor de más de 100 mujeres. Eh, no creo que puedan con todas, no mentira. No, el objetivo es que puedan con todas, con toditas. Sí, sí, es va, el objetivo vale, Va a bailar, va sí, a bailar. Sí, sí, Chicos, por favor, escuchen. van bueno, a no poder. estoy diciendo en broma, no, no vayan a pensar esas cosas. <risa> Saludos. Ricky, ojitos verdes, te, te mandamos un Ay, saludo. Yo me conozco, hola. Sí, sí, el, de ojitos sí, verdes. Sí, sí. el de la radio. Sí. El de la radio. Sí. Hola, hola, hola. El de. ¿Cómo se llama perros? La casa del perro. La casa del perro 2, creo que Sí, no es cierto, la casa del perro 2. Un saludo y un abrazo, a Ricky, gracias por estar en contacto. Comparte, comparte. También ah, sí, Jorge bien. Luis. Jorge Luis, un abrazo, chicas, lindo programa. Y... y... Okay, sí, Jorge Luis, también le conocemos no lo sé pero sé? ah hola, lo conocemos <risa> hola hola hola no está aquí por cierto ¿Es no, pongan, no está <risa> aquí no está aquí por cierto este programa es auspiciado Rom 24 ¿No me <risa> El consumo excesivo de alcohol no la me... <risa> publicidad, hecho. ya mentaliza el consumo excesivo de alcohol. Yo quiero aprender a hablar de consumo de alcohol. ¿Qué dice? La casa del perro 2. La casa del perro 2. Eso dije, eso dije, ¿no? En la casa del perro 2. Eso dije, ¿no? Producción, no, no me corrija, señor Ricky, eso dije. Así es. Así es. Entonces, este día, exacto, vamos a tener los strippers y también muchos premios y sorpresas por parte de nuestros patrocinadores. Uno de ellos. ¡Tarán! Oh. Ay, <risa> ah, es que nos regala eh, Jessy León, nos regala un cambio. cambio de look y con peinado. Con peinado. Y maquillaje. Pintada de cabello. Pinta de cabello, es increíble es lo que está. Y servicio de domicilio, pero al cabello, ¿no es cierto? O sea. O sea, o sea es si de yo quiero hacerme, si yo gano quiero hacer me digo oye puedes ir a mi casa para que me hagas sí, el, cambio de look. <risas> el cambio de luz el cambio de luz sí. sí pues prepara un cafecito eh? o prefieres que maichan chantillas <risas> Exacto, entonces, Pero bueno, que... uh, aparte de nuestra querida <risa> Jessica. <risa> es que me haces así el churito. ¿Qué pasa? <risa> <risa> Uy, uh, no, ya no le Ya no, te olvido Súper bien No, no, dale, dale, dale Ya lo quiero No, dale, dale A ver Bueno tenemos nuestros auspiciantes gracias a ustedes y sin ustedes es que no me no, no. es gracias a ustedes que se hace este evento la verdad el 8 de marzo se viene espectacular y gracias a ustedes y en primero a ah, sexo sentido su se sentido es un sex shop que está ubicado en la avenida de la prensa n 42 41 y mariano eche Berría, a media cuadra de la y Contacto, sí, números bien. telefónicos al 22 66 347 o al un celular WhatsApp 0984-672460. Ya nos vamos a escribir esto también dentro de los mensajes, esta información. Sexo sentido, gracias. De ellos nos ofrecen lo que es una eh, sex silencería a tu elección. Oh, El día oh, del evento yeah. nosotros vamos a realizar un juego, vamos a realizar un... Unos juegos bastante entretenidos para pasar la chévere entre nosotras. Y si te atreves a concursar, pues serás parte de este grandioso premio. Seis o Sentido te regala una lencería Seisy para esa noche, pues... Eh, uh, uh, uh. <ríe> Me gusta te, ¿Te gusta el encaje? ¿Te gustan los encajes, Pablo. Yo amo los encajes. Me mm, encantan los encajes. Yo realmente me gustan los Me encanta. Tengo fascinación por los encajes. Y sabes que eso es una cosa muy interesante porque realmente eso es empoderarse de tu sensualidad. Sí. Tú uh -huh. vas encontrando qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que te parece sensual, qué es lo que te parece erótico. Y empiezas a verte y tú mismo a gustarte. Uh -huh. O sea, realmente la, la publicidad nos pone tantos estereotipos de belleza que siempre queremos parecernos a otras personas. Así es. Entonces, el hecho de, por ejemplo, Ajá. ponerse una lencería hace sí, sí. verte y gustarte y saber qué es lo que, lo que amas de, de ti, que es sí. tu ser. Entonces, sí. me parece muy lindo. Eso sí. también es un logro sí. Sí. importante, una lucha real de las mujeres porque estuvimos mucho tiempo subyugadas a nuestra subyugada sexualidad, a nuestra Nuestro erotismo, sí. a, a, al deseo de los hombres. Así es, así es. Y gracias a Ceci, eh, Sexo Sentido, que nos ayuda a hacer este evento, nos ayuda con este grandísimo premio, una eh, Seis Silencería. Gracias a los patrocinios de Sexo Sentido. Ven cae. Volvemos y repetimos, la dirección, Avenida de la Prensa, N4241 y Mariana Cerroli sí, a media cuadra de la, de la, de la ¿sí? También Beautiful eh, Time, Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful beauty, beauty, time, beauty Time, perdón, beautiful. No, en inglés me cuesta, horrible, Beauty Time. Está ubicado en A Jorge Drum, N 35 181 Beauty sé. y Gaspar de Villa Edificio Plus One Oficina 2 a una cuadra del centro comercial El Globo está ubicado qué nos ofrece Beauty Time es increíble lo que nos ofrece muchas gracias chicas por el apoyo no regala una sesión de rejuvenecimiento facial con hidratación profunda. Ah, para que vean. Ah. Necesario, es necesario. necesario. Profunda y si no nomás, profundo nomás. Profunda, <risa> profunda, <risa> todo, todo lo que seca que se, saque nomás. <risa> Llegue, lo más profundo que Bien adentro, rasque <risa> nomás es necesario <risa> dos limpiezas faciales si hace falta Dos del día. <risa> Dos masajes relajantes con hidratación corporal con chocoterapia. Ah, ¿tú? yo quiero concursar. No, ¿cómo se concursa? Tú te comes de chocolate. Por, por eso yo quiero no concursar. <cruzando. risa> ¿Por qué más va a querer? No, no, si quiero los masajes relajantes. Pero quiero de chocolate. Masaje, <risa> quiero que... Quiero que chocolate. Dos masajes relajantes con hidratación corporal en chocoterapia. Dos masajes relajantes, qué rico. Yo hace rato que vengo diciendo, hace, me hace falta. No sé. ¿Dónde va a ser es secret? ¿no? Es secreto, pero más o menos el sector es por las 6 de diciembre y república, ¿sí? Todos quienes si eh, se contacten al número telefónico que más o menos ahorita les van a estar escribiendo bien, en, bien, en nuestras redes sociales, vamos a, a tener una lista y todas quienes se inscriban en esta lista eh, tienen un precio especial que es de 15 dólares. Quienes no estén en la lista... Eh, va a costar 20 dólares y a todos quienes se inscriban y todos, el, el día del evento se va a revelar dónde va a ser el, el, el lugar, donde va a ser, pero más o menos la referencia es no, no, 6 de diciembre y, eh, 6 de diciembre y Orellana, sí. No, y República, República. perdón, disculpen, <risas> disculpen, 6 de diciembre y República, ese es el sector más o menos donde vamos a realizar. Si te inscribes, si es que nos escribes si estás en la lista, nosotros te mandamos la dirección negra. Esto lo hacemos solo para prevenir. porque La idea es que solo es para mujeres, netamente para mujeres. El día del evento si abriremos y diremos dónde va a ser el local. Pero eh, en, los concursos van a ser en el evento, justamente dentro del local eh, vamos a realizar unos concursos y vamos a, a dar estos premios por parte de nuestros patrocinadores. Tenemos más premios. Tenemos muchas sorpresas más, o sea, yeah. Eh, eh, yeah. tenemos por parte de Tetra Tattoo. Tetra Tattoo está ubicado en la Avenida Mariana de Jesús, pero esto queda en el Valle de los Chillos. Cualquier cosa consulta o número telefónico reservaciones al 0998610374. Te trata tú nos regala un tatuaje a todo color chicas hermoso yo quiero tatuarme ¿Qué? genial Aquí. un tatuaje Ay, me cuánto me te cuesta un tatuaje Cachas? Como 50, unos 150, 50, ¿no? 150 dólares. De 50 a 150, 150, básico. ¿Cómo? Depende del tatuador cuánto te quiera cobrar, pero lo mínimo dice de unos 50 dólares, pero Depende bueno. Depende del tamaño también. Depende del de el tamaño. tamaño, 8, la complejidad de diseño. Pero bueno, pero ya te ahorras acá un tatuaje que tú quisiste, no tienes esos 50 dólares o 100 dólares que dices. Pucha, concursa. Concursa, ven acá. Acá te va a costar 15 dólares la entrada y... Si sí, son más de 5 personas vamos a tener un descuento especial, así que escríbanos. Todas las chicas que van a estar en esta, en esta base de datos que nos escriban van a tener este, este precio de 15 dólares y el día del evento cuesta 20 dólares. Así que inscri, escríbanse, eh, vamos a ponerles en esta lista hasta el día martes que es mañana a las 12 de la noche. Llega el miércoles, se cierra esta promoción y va a costar 20 dólares. Va a estar fantástico. Seguimos. Eh, mencionando, bueno, aquí está Stay Color, nuevamente, que nos está colaborando a JC León con nuestro nuestro patrocinio que te rega, nos regala un look, un pintado de cabello, peinado y maquillaje. Gracias, muchas gracias por ese apoyo. Gracias por ser parte de este evento. Gracias por estar aquí justamente. Y también <coughs> tengo a Paul Janet Tattoo. ¿No? Paul Chanet Tattoo que nos regala otro hermoso tatuaje <risas> hermoso. un tatuaje a otro color de todo, Entonces, todo con ella. yo creo que igual María donde tú tienes aquí ¿Y, se aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí me y si no era acá, pero una chica amiga lo tiene y no quiero que se repetiera. <risa> ah, pero es que si del mío. No, no, sí, sí. Sí, sí, sí porque, sí, sí, porque sí, ella me cae mal bueno. Sí. Sí. Muy bueno. Y también Muy bueno. bueno, vamos a seguir hablando de nuestros patrocinadas, seguimos hablando, está Ritex, Ritex, Ritex es, este. productos de condones de, de como, uh, lubricantes de producto de, de, de, de traída allá de Alemania. Este, ellos nos van a regalar Lo que es unos geles íntimos Lubricantes para nosotros Para cuando estemos con, con nuestras parejas Y le hagamos más rico O con <risa> nuestros vibradores o con nuestro, Bueno, pues también nuestra ¿Parejas? pareja hace rato Por nuestra supuesto. pareja sí, sí. no estés o Esa noche te voy a hacer como sea Ese es el lema ah, de esta casa ¿Vos sabías? No. no A ver, ¿cuál, cuál es el lema? Estés o no estés se hace, o sea, a las 7 de la noche se hace porque se hace, ¿estés o no estés? Con lo que sea, voy a hacerlo igual. <risa> así, así es, riteis. y también nuestro último patrocinador, la Casa de las Sombras, BDCM en Quito. Ay, uh -huh. Uh -huh. El BDCM va a estar acompañándonos del <risa> día del evento, por supuesto, nos regala unos libros eróticos increíbles. Y un que bien las... escribe. ¿Sara? Sara es increíble sí, bueno, sí, Sara. Hay, que, hay que leer esos libros Leí también libro, Sara. Muy bueno. Nos regala también un látigo de, de ¿Quién le gustaría tener un látigo? Los platos, carajo ¿Cómo que no dices de comer a las guaguas? Este es mi día a tu pareja. ¿Sí? Tranquilamente No le vale, metes en la caja si no quiere, <risa> si no hace las cosas. Si no hace las la cosas, vez. tabla. Ah, no, látigo. látigo <risa> tabla, <risa> la Exacto. A la Casa de las Sombras, este, no, no tendré que buscar el... No, para el evento tienen que llamarnos al número... 099-276-2152, este número telefónico recibiendo las 24 horas también, como la licorería, ¿no? Este, sí, cualquier cosa vamos a anotarles en esta lista para que para que sean parte de este evento. Hay promociones y hay más de cinco mujeres, así que escriban, nos las vamos a poner en esta lista el día del evento. ¿Cómo en la lista? Pero ya costará otro otro precio. otro precio y eh, de todas maneras yo diría que vayan pagando porque de todas maneras este eh, hay un límite de personas así que si se llega a llenar oh, o <risa> Dios bendito Dios, Dios bendito <risa> <risa> no la idea es vamos a pasarlo a chévere vamos a pasarlo o sea lo, lo hacemos de todo corazón y todo el cariño del mundo porque nos merecemos ya un día así o sea chicas o sea no eh, yo siempre he querido salir y disfrutar este día, pero nunca ha sido de la de la manera que, que, que, que, que hemos podido hacerlo y siempre ha sido, bueno, salíamos a tomarnos un trago y listo, pero eso lo hacemos todos los días, ¿por qué no hacerlo este día más especial de lo que es? Si vamos a luchar, si vamos a salir a reclamar más de los derechos que, que exigimos y que deberemos tener, pero también vamos a celebrar este día, así que... Te invito, tu amiga, deja los huevos de ahí, con él, la mentira, tu amiga, eh, novia, déjalo, no va a pasar nada, no es que o sea, un día, un día, con ella, disfrútalo, con tu amiga, porque justamente esto es para alimentar la relación con tus amigas. ¿Qué haces? Sales de ese día y la vas a pasar chévere y será una cosa de historia. Eh, chévere y la vas a poder compartir más adelante, hoy te acuerdas de ese día la pasamos así, o sea, esas cosas enriquecen las relaciones y mucho más con tus amigas que son tus fuentes, tu fuerza y siempre van a estar contigo para las que sea estos son los momentos donde eh, eh, es para eso, para cultivar la relación con tus amigas así que les invito a ti yo igual quiero agradecer a todas las chicas que estuvieron comentando en el evento nos falta un patrocinador ya lo diga, ya lo diga, <risa> ya lo <de>. La <risa> <otra> patria, <risa> no, 24. <risa> Este, yo quiero el tatú, de, de una, ven, de mí, de, ven, de ven. una, de una, chévere. Y sí, vamos a, esta ya esta te esta digo, vamos a hacer estos juegos cuando vamos a sortear el tatú, bueno, tenemos dos tatuajes igual, dos tatuajes, vamos a hacer este juego, que ya les iremos diciendo un poco más, más, adelante, mañana, si es posible, cómo son estos juegos, que son muy sencillos también, eh, si no, cuentan a la gente de Shinkan Erótica cómo se fueron, <risa> en la noche. en el día, en el día. Tienen que asistir al evento, tienen que llegar al evento. Este va a ser eh, el lugar, todavía sigue siendo secreto. El día del evento se va a revelar en, en, en la dirección exacta por mientras eh, es secreto y eh, tienen que inscribirse, eh, escribirme al WhatsApp del 099-276-2152 o escribirse por internet para darles colocarlos en una lista bajo un costo. Al, para el día perdón, para el día del evento que es el día miércoles ya tendrá otro costo sí. Esto, eh, ¿qué más? Entonces, los juegos son. Eso. Todos son retos. Todos son retos. retos ahí de, de, vamos, a hacer, y, vamos a hacer unas competencias de nosotros. Y los strippers van a estar ahí. Y los strippers van a, sí. sí, sí, a, <risa> a estar el reto. Supongo que ahí. el reto. Van a estar apoyados. Van a estar ahí. ahí van, van a estar ahí volviéndonos locas toda la noche. Los chicos están preparados porque ya les dije. Ya, vienen locas y sedientas. Así que están preparados. Y no son los strippers no. no, no Entendido que la gente sí, de la barra también sí, y los chicos de la barra también van a más estar. Es el show. En el sushi. No, no, va tal pero genial, genial, genial. La verdad, no, se lo, va a ser un, un gran evento. Lo pasa, vamos a pasar chévere. Lo hacemos realmente porque mucha gente lo ha pedido, ¿sí? muchas chicas, sobre todo. Así que y por este día lo hacemos para pasarla bien, para disfrutarla, para pasarla al máximo. Así que tienes que comprar la entrada. Esta entrada es por interno o al número. 099-276-2152, te diremos dónde es de entrada, igual de todas maneras lo revaleremos al último, pero sería ya para las personas que más o menos ya pueden al último ir comprando las entradas. Eh, eso, este el día del evento la pasaremos chévere, este, la pasaremos máximo, nos merecemos una noche así o no. Pero por supuesto por eso, ¿eh? por eso. es justo, <risa> <Sí>. ¿Es justo <risa> y necesario. Es justo y necesario <risa> poder ir en paz, ¿no? En <risa> A libres, el sí, es miércoles no ¿A, qué el a las 7 de la noche empieza este evento, ya, pues. ya. así que sigas sí, yo lo que quería agradecer igual es a las chicas que estuvieron escribiendo en el evento, que compartimos el evento, estuvieron ahí, les fui siguiendo a cada una y siempre hubo una lanzada, una que diga Hola, ve, eh, te invito, vamos, oh, ¿qué les parece chicas? O sea, me encantó, qué arriesgadas chicas, me encanta que sean así de, de empujar y de, de, de, de invitar a las amigas porque porque está bueno pasarla. Claro. Bien. y dices, oye, este evento es chévere, vos. ¿con quién piensas primero con tu amiga? Chévere, qué genial. Y siempre piensas en la amiga más loca. Que no, qué sí, no, es cierto, es lindo. Es que es para pasarla bien, esa pues. es. es la idea. De es. Chévere, yo a ellas, pues, mi, mis respetos, mi aplauso, espero que puedan estar en el, el evento sí, y lindo. puedan llevarse todos estos premios que estamos realizando por el Día Internacional de la Mujer. Así es que, nos vamos despidiendo ya del programa, eh, sin antes mencionar nuevamente a nuestro patrocinadores, volvemos y repartimos, Sexo Sentido, eh, Beautiful Time, Teatro Tattoo, style, style Color, color. <ríe> <ríe> <ríe> Paul Jonathan Tattoo, Rites y La Casa de las Sombras. Son nuestros patrocinadores, gracias por ese apoyo incondicional de siempre, eh, por, por estar por y siempre. Ro, y Rob Ro, 24, 24 Ro. Por, su, por supuesto. Servicio a domicilio. Servicio a domicilio, licorería, servicio a domicilio. Todos, todos. todos los días. ¿Cuál número tienes que llamar? Al número 098-457-3463, 24 horas, servicio domicilio, chicas. Así Pero que, igual. miren, cualquier hora, un vinito, ¿sí? Gracias, gracias por la colaboración, Brenna, gracias por el Gracias estar. Por la invitación. Gracias, gracias. Gracias, gracias, a ustedes, gracias a ustedes. Y con esto nos despedimos. ¿Ya? Nos sí. vemos el miércoles. Nos Siempre vemos de la noche. el día miércolesito de la noche y cualquier cosa, pues, seguimos hablando. Por interno, no se olviden, al 099-276-2150. La vamos a pasar, máximo, mujeres sin censura, solo para mujeres, por el Día Internacional de la Mujer. Vamos a pasar la bomba. Besitos ¿Sí? a todas. Hablamos. Chao.